El Big Data o los macrodatos han transformado la economía en la que vivimos. Durante las últimas décadas se ha vuelto mucho más barato coleccionar y guardar y mucho más valioso usar y tener. Ahora ha reemplazado el aceite como el recurso más valioso en el mundo. Todo esto puede sonar desconcertante, pero los datos son solamente medidas y grabaciones, hechos sobre el mundo. ¿Qué podría ser un avión midiendo la temperatura de sus motores? o científicos midiendo un terremoto, pero algunos de estos datos son llamados datos personales y son sobre ti. Si tú fueras a imprimir todos los datos que se han creado sobre ti hoy, probablemente serían miles de páginas. Pero, ¿qué es esto? ¿Y por qué existe? Todos tus datos personales básicamente caen dentro de tres amplias categorías. Primero están los datos que les das a las compañías tú mismo o tú misma, tu dirección para pedir algo por delivery, los detalles de tu tarjeta de crédito en Amazon o algún e-commerce, tu nombre y tu data Netflix. Ya sabías de esto. La segunda categoría es la menos visible para ti. Los datos que son generados por las aplicaciones, plataformas, servicios y páginas web que usas. Uber recolecta miles de coordenadas GPS de tu teléfono mientras tienes la aplicación abierta. Amazon mide cuán largas son tus sesiones de lectura en Kindle y cada búsqueda que haces en su web. Las páginas web sueltan unos pequeños documentos llamados cookies dentro de tu computadora para hacer un seguimiento de lo que miras en internet y por cuánto tiempo lo haces. La tercera categoría es la más misteriosa. Los datos sobre ti que han sido generados por otros datos sobre ti. Puede que las compañías hayan tratado de predecir qué tipo de ropa te gusta, cuándo y dónde vas de vacaciones. Ellos incluso pueden saber si tú eres alguien muy preocupado o preocupada por la ecología o alguien que le gusta comprar cosas. Estos son ejemplos reales Tal vez han usado los datos para ponerte en una categoría llamada aspirante al amor Buscador de ideas O joven y luchador o luchadora Estos se llaman datos inferidos Y probablemente tú nunca te has encontrado con ellos antes Todos estos datos existen por muchas diferentes razones Los servicios que usas necesitan estos datos para trabajar bien Una página web necesita saber qué tipo de computadora tienes Uber necesita saber dónde estás Pero los datos personales también pueden ser usados para obtener ganancias Son usados por las compañías de seguros para adivinar qué tan saludable eres Y por los bancos para saber si eres una persona a la que prestarle dinero significa un riesgo Uno de los usos más grandes es la publicidad dirigida, diferentes partes de tus datos personales, redes sociales, historial de búsqueda, historial de consumo y se juntan para darle a los publicistas una idea de tus intereses, de lo que quieres y si es que puedes pagarlo. La publicidad dirigida significa que nosotros no tenemos que pagar por servicios como Gmail o Instagram, pero también genera un sinnúmero de preguntas éticas que continúan siendo debatidas hoy en día. Los datos personales pueden decir más de ti de lo que muchos esperan. En un caso famoso, un supermercado de Estados Unidos usó datos para saber si una de sus clientes estaba embarazada incluso antes que su propio padre. Pero por otro lado, los datos sobre ti podrían estar completamente equivocados, situándote injustamente como un riesgo al momento de solicitar un préstamo, por ejemplo no permitiendo que puedas obtener un préstamo para comprarte un auto. También es bastante difícil saber qué datos son generados sobre ti, en qué están basados y cómo estos cambian de manos. Los datos personales se juntan, se venden y se empaquetan Por una industria de corredores de bolsa, enriquecedores y compiladores Esto ha permanecido desconocido en gran parte por las personas cuyos datos ellos venden Esto significa que muchas veces tenemos muy poca información sobre qué datos se recolectan Y qué pasa con ellos después de eso ¿Alguna vez has presionado ese enorme botón verde para aceptar todos los cookies en el navegador? ¡Claro que lo has hecho! Es más fácil ¿Pero alguna vez has leído todos los términos y condiciones en esas letras pequeñas que te dicen qué pasa con tus datos? Claro que no. La buena noticia es que una ley llamada Ley de Protección y Regulación de Datos ahora te da más derechos para que puedas saber cómo y por qué se están usando tus datos. Los derechos sobre los datos son derechos humanos y como los usos de los datos mismos, estos no deberían ser un misterio para nadie.